Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de la serie de eventos que tienen por título Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Como muchos y muchas ya, ya sabéis, hemos eh, hecho una serie de eventos dentro del proyecto Impulso del sector TIC a través del fomento de la especialización tecnológica impulsado por la consejería, eh, atrás por favor, impulsado por la Consejería de la Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, con su compromiso de favorecer el desarrollo y consolidación del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Este proyecto tiene tres objetivos principales. Uno fue el análisis del estado actual de varios ámbitos, principalmente dos centrados en Big Data y otro en Internet of Things el segundo, el detectar las capacidades andaluzas en estos dos ámbitos y por último y lo que corresponde tanto a la jornada del día 3 de junio, la jornada anterior, como la jornada de hoy eh, enfocada en Internet of Things, identificar modelos de negocio más disruptivos a nivel internacional que tienen replicabilidad eh, en los segmentos de especial interés en Andalucía. Durante la jornada de hoy, igual que hicimos en la jornada del jueves pasado, os mostraremos seis modelos de negocio utilizando la metodología Canvas y haremos un contraste de estos seis modelos de negocio considerados más disruptivos dentro de y con mayor replicabilidad en Andalucía. Para ello, contamos hoy de nuevo con Jorge Cano, experto en Big Data e IoT y también nuestra compañera Nerea Castaños que nos acompañará durante la jornada. Adelante, Jorge. Hola, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Jorge Luis Cano y y bueno, me voy a encargar de eh, presentaros y compartir con vosotros eh, estos modelos de negocio que han sido analizados como, como Ander ha explicado. Gracias Ander. Eh, vamos a empezar eh, explicando un poco cómo eh, se ha procedido a seleccionar las, eh, los modelos de, de negocio o empresas que vamos a ver a, a lo largo de la jornada de hoy. En primer lugar, eh, se hizo una lista larga de 60 empresas eh, en las que se identificaban los modelos de Big Data e eh, IoT eh, a partir de tres fuentes principales, publicaciones especializadas, premios, certámenes y plataformas de Market Intelligence, ¿no? eh, publicaciones como Forbes, eh, Garner, CB Insight, premios como IoT o Global Award, bueno, ampliamente conocidos dentro del sector tecnológico. Eh, de esta lista larga se aplicó una serie de criterios eh, basados en el valorar lo que es la propia propuesta de valor eh, del modelo de negocio, su replicabilidad y, su, eh, y la innovación propia de lo que es el modelo. Eh, después de, de este primer filtro se seleccionaron 10 más 10 modelos, 10 de VIDATE, 10 de IoT. Y para llegar a una lista corta de 6 más 6 se aplicaron otros eh, criterios otro filtro basados en rentabilidad, escalabilidad y contexto local eh, de Andalucía, es decir, su aplicabilidad dentro del contexto eh, andaluz. ¿vale? Eh, a partir de ahí se llegó a los seis modelos que vamos a ver hoy para IoT y a los seis modelos de Big Data que vimos en la jornada anterior del día 3. El método que se ha utilizado para el análisis de estos eh, modelos de negocio, como hemos comentado, es el modelo Canvas, Vale, Muy brevemente, porque ya se explicó en la jornada anterior, eh, esto es una metodología eh, muy gráfica en la que, como se puede ver, eh, tenemos lo que se llama el lienzo de modelo de negocio, en el cual se identifican eh, los cuatro bloques principales en los que se puede, eh, digamos, analizar o desglosar un modelo de negocio. Eh, esta metodología eh, procede de los autores Alexander Osterwalder y Yves Pignot, eh, y como se puede ver, eh, pues es, es eso, muy gráfica. Los cuatro componentes muy, muy rápidos son, eh, se analiza el qué, es decir, lo que es la propuesta de valor, el, el quién, es decir, el cliente, el cómo... Se va, a hacer, eh, se va a poner en marcha esa propuesta de valor con distintos elementos como recursos claves, asociaciones clave, etc. Y luego, por último, el bloque final es el cuánto, es decir, un análisis de la estructura de costes y de los ingresos, es decir, cómo se va a soportar eh, este modelo de negocio. ¿de acuerdo? Esperamos que estos modelos, los eh, seleccionados, eh, después de un trabajo de selección, como hemos visto con varios filtros y varias consideraciones y criterios objetivos, pues sean eh, representativos para, para lo que es la audiencia, para vosotros y sean fuentes de, de inspiración para vuestras futuras líneas de negocio o nuevos modelos que, que se quieran emprender. Bien, eh, antes de pasar a ver los modelos de negocio uno por uno, me gustaría eh, situar... Eh, en el contexto tecnológico en el que eh, se, digamos, eh, se ubican eh, los modelos que vamos a, a presentar. Eh, muchas son las definiciones que se ha utilizado para lo que es el Internet of Things desde 1999 por Kevin Aston, ¿no? pero de forma muy general podemos decir que IoT describe el conjunto de tecnologías que conectan objetos a Internet para, los, para lo que es el intercambio de, de datos. En los modelos de negocio que vamos a exponer eh, vamos a ver qué tipo de cosas se están conectando y son de interés en negocios de éxito contrastados, ¿vale? Esto es lo que, esto es importante. IoT eh, habilita lo que es la conexión entre el mundo físico, los objetos o cosas y el mundo digital, Internet, utilizando pues dispositivos, es decir, sensores y actuadores con cierta capacidad de procesamiento o con bastante capacidad de procesamiento en algunos casos y sobre todo con capacidades de conectividad. Esta interactuación entre lo físico y lo digital eh, está generando una explosión de objetos conectados, eh, así como el desarrollo de la tecnología subyacente, como ponemos el caso de 5G. ¿no? Eh, esto nos brinda muchísimas posibilidades y aplicaciones, ¿no? algunas de las cuales vamos a ver eh, en el día de hoy, en la jornada de hoy. Eh, ¿Qué capacidades proporciona esta tecnología? Muchísimas, ¿no? Por ejemplo, acceder y controlar los datos en tiempo real, procedentes de sensores, la monitorización de datos de funcionamiento de máquinas, reducir y planificar los tiempos eh, de parada, de también máquinas, gestionar de forma sostenible y personalizada lo que es la energía por líneas de producción, eh, permitir reducción de picos de consumo, por ejemplo, a nivel energético, visualizar toda clase de resultados en base a esos sensores, alarmas eh, y todo eso de una forma ubicua, ¿no? es decir, desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿no? Controlar a sí mismo y trazar todo lo que es la cadena de suministro. Conocer la información relevante de negocio eh, y, y la industria en cualquier momento. ¿no? Generar data lake para Big Data y practicar a partir de ahí pues, lo que son analíticas, Business Intelligence y eh, otras técnicas más avanzadas de inteligencia artificial. Y sobre todo, como vamos a ver en el día de hoy, generar eh, nuevos modelos de negocio. ¿no? En, en fin, en definitiva, muchas posibilidades nos brinda esta tecnología, como vamos a ver en seis ejemplos. Los modelos de negocio que vamos a ver eh, en esta jornada van a ser seis. Eh, vamos a empezar por el sistema, un sistema para la gestión de labores eh, apícolas. Cada uno de estos modelos de negocio ha sido puntuado en base a los criterios que hemos comentado anteriormente para eh, hacer un ranking y, como hemos visto antes, para hacer una, una, un filtrado. Vamos a empezar eh, por el primer eh, modelo de negocio. Bien. El mundo de IoT eh, tiene una amplia variedad de casos de uso, ¿no? sobre todo para aplicaciones que consisten en la monitorización de cosas, eh, entre comillas, ¿no? eh, esas cosas entrecomillados ubicadas en emplazamientos lejanos, distantes ¿no? y en general pues para lo que es todo el control y sensorizado de elementos que queremos mantener eh, conectados pues para interactuar con ellos y también con el entorno en el que se ubican, ¿no? El modelo de negocio que vamos a empezar eh, a compartir eh, ahora mismo, en la jornada de hoy, es un claro ejemplo de todo esto. ¿no? Y además es un ejemplo también de la originalidad de las capacidades eh, de aplicación que esta tecnología permite. ¿no? Concretamente lo vamos a ver aplicado en el contexto de las abejas, ¿no? ¿Quién, ¿quién lo podría decir? ¿no? Eh, y por lo tanto eh, en el de la, de la apicultura, ¿no? el mundo apícola. Eh, vamos a comenzar explicando el qué de ese lienzo de modelo de negocio que acabamos de ver, en base a la metodología de análisis que hemos empleado. Es decir, eh, ese qué es la propuesta, valor de, este, eh, la propuesta de valor perdón, de este modelo. En este caso, eh, la vamos a analizar, en este caso y en el resto de los modelos de negocio que vamos a ver en esta jornada, eh, la vamos a analizar desde dos aspectos. En primer lugar, vamos a observar, ¿Qué soluciona o qué problema resuelve este modelo de, de negocio? ¿no? Y la segunda, observando qué producto o servicio se propone eh, para solucionar el problema o ayudar con una necesidad concreta. Una de las características de las tecnologías habilitadoras clave, como, como en este caso Internet of Things, es que generan nuevas necesidades. Es decir, ayudan a mejorar, eh, a mejorar procesos o formas de hacer las cosas que hace pocos años, desde luego, eran impensables, ¿no? Y que permiten eh, el desarrollo de nuevos modelos de negocio como el que vamos a, a exponer. ¿Qué soluciona o qué ayuda a solucionar este modelo de negocio concretamente? En este caso, este modelo de negocio eh, ayuda en lo que es la monitorización de la producción y desarrollo de las colmenas eh, en pseudotiempo real, ¿no? Digo pseudo porque no hace falta un, una analítica, un, una detección, una sensorización segundo a segundo ni milisegundo en este caso. ¿no? Y por lo tanto eh, ayuda en lo que son estas labores apícolas. ¿no? Y por otro lado eh, ayuda también en la comercialización de la miel ¿no? de una forma bastante novedosa, ¿no? de una forma además digital como antes no se había hecho nunca. ¿no? Este modelo eh, permite además establecer un nexo de unión eh, información y venta con los consumidores mediante una aplicación móvil como creo que podemos apreciar es un caso desde mi punto de vista es un caso de aplicación bastante original e innovador eh, ¿Qué soluciona? Bien, como introducción eh, hay que contextualizar este ámbito eh, las abejas son, esencialmente, eh, son esenciales eh, perdón, en la cadena eh, alimentaria. Su labor de, de polinización implica que, según explican los expertos, tienen una acción directa de aproximadamente, nada más ni nada menos, un 75-80% en la mitad de los alimentos que ingerimos. Sin embargo, las abejas están desapareciendo. Eh, son muchos los factores los que amenazan eh, su supervivencia y consecuentemente la de la profesión apícola, ¿no? entre otros elementos eh, que, que ponen en riesgo esto es el cambio climático, lo que son los plagicidas, ácaros eh, que atacan concretamente a, a la abeja, el barroa destructor eh, la pérdida de lo que es el hábitat natural y la avispa asiática es por tanto de interés eh, herramientas eh, tecnológicas que ayuden al cuidado y conocimiento del mundo apícola, ¿no? así como eh, ayuden a lo que es su desarrollo. Por otro lado, también es importante promocionar el consumo de la miel, que permita desarrollar el sector, así como eh, tomar conciencia para la conservación del ecosistema de las abejas. Vamos a centrarnos ahora en cuál es el producto, en qué consiste. Bueno, es, eh, básicamente se trata de una solución digital completa para la monitorización de las colmenas y a ayudar a la comercialización de la miel. Para facilitar las labores y control propia de los apicultores, eh, el modelo de negocio objeto de análisis eh, propone una solución digital, como estamos diciendo, que permite la monitorización diaria del peso de las colmenas, de las abejas y, por lo tanto, directamente, pues lo que es su volumen de producción. Esta información también se pone a disposición del consumidor mediante una app, ¿no? eh, quien a cambio del pago de una suscripción podrá eh, adoptar ¿no? eh, una colmena, ¿no? adquirir su miel y obtener todo lo que es la información relevante en relación con su crecimiento y salud. ¿No? Es una forma muy directa de implicar a, al consumidor. Además, a diferencia de sus competidores que proporcionan eh, meros registradores de datos, eh, este sistema utiliza, además, es importante, eh, utilizan algoritmos de inteligencia artificial basados en estrategias de Machine Learning, una disciplina de la inteligencia artificial, para el diagnóstico temprano y la notificación preventiva de enfermedades y anomalías que se puedan producir en la colmena. El producto principal funciona lo que es la tecnología IoT con comunicaciones de red móvil, ¿no? Hasta para su uso en todo el mundo porque utilizan SINs de tipo multioperadora incorporadas, ¿no? Por lo tanto, se comunican a través de 3G, GPRS, distintas tecnologías de telefonía actual, ¿no? Con sensores, además, eh, alimentados por energía solar eh, que son los que proporcionan esa energía para eh, hacer funcionar lo que es la, la parte digital, el, el, los sensores, el procesamiento, etc. Y de esta forma eh, conseguir lo que es un, un completo seguimiento del estado de la colmena. Además, eh, se recogen datos referenciados por GPS sobre la humedad, eh, la temperatura, el sonido, el peso, Cuyas eh, variaciones son detectadas por dos raíles que se colocan eh, debajo de la colmena de aluminio impermeables, eh, equipados con células de carga de alta precisión. La solución cuenta con pues, una pantalla, podría contar con una pantalla LED, un botón externo eh, que permite controlar el peso y el tiempo, en tiempo real. ¿no? Además de un detector de espectro de luz, para analizar mejor eh, lo que son las floraciones, el amanecer, el atardecer, es decir, se rodea, digamos, de una suerte de, de sensórica eh, que puede ser más o menos compleja. Además, para el tema de la comunicación se dispone eh, de una antena eh, con para la infraestructura de, telefon de telefonía que está instalada internamente en la tapa del rail para la detección de la señal de radiofrecuencia en el exterior. Asimismo, cuenta con un sensor biométrico que se coloca en el interior de la colmena para conocer el estado de salud de, de la colonia, ¿no? e incluyendo lo que hemos visto antes, la humedad, el, la temperatura e incluso los sonidos de la colmena. ¿no? De ahí se puede obtener bastante información. Todo ello permite a los apicultores vigilar desde la distancia, de forma remota, eh, y optimizar lo que es la producción de miel, ¿no? reducir lo que es la mortalidad de las abejas por falta de alimento e incluso pues eh, lo que es poder movilizar lo que son las colmenas a lugares más productivos, ¿no? gracias a la aplicación disponible eh, también para el apicultor, no solo para el consumidor, que permite gestionar todos estos datos. Continuamos... Eh... Con lo que son las actividades, recursos y asociaciones clave. No vamos a entrar en todos los componentes de, de lo que es los bloques de un lienzo de modelo, de, de, del lienzo de un modelo de negocio, sino que vamos a ir viendo solo los más relevantes, como en este caso, lo que son las actividades claves de este modelo de negocio. Como actividades clave, podemos eh, destacar lo que es el mantenimiento y evolución de la app. Eh, y de lo que es toda la plataforma de e-commerce, porque a través de ella eh, se permite la venta de esta miel que eh, los distintos consumidores están mm, supervisando o que, que han adoptado, ¿no? Asimismo, como actividad clave también se tiene lo que es el propio desarrollo, el pro, eh, producción y venta de todo lo que son dispositivos IoT para la monitorización. Aquí hay una eh, fuerte componente de hardware, ¿no? Y por último tenemos como actividad también fundamental eh, lo que es el mantenimiento y evolución de la plataforma para, para lo que es la adopción, ¿no? todo lo que es la parte relativa a, al tratamiento con el cliente. Como recursos claves eh, vamos a destacar solo los principales a lo largo de, de lo que es esta exposición. Evidentemente en todos vamos a ver lo que es eh, como recurso clave el capital humano, no lo volveré a mencionar por no ser repetitivo. Pero cabe destacar, entre otros, lo que es esa plataforma de e-commerce ¿no? como originalidad para la venta de, de, de la miel eh, y para la monitorización por parte del Apicultor. ¿no? Asimismo, se tiene como recurso eh, clave es, eh, esa producción eh, esa subcontratación de terceros para el diseño o puedes también recaer dentro de lo que es la casa ese diseño y sobre todo la estabilización de lo que es la producción de estos dispositivos hardware eh, completamente adaptados a, al mundo apícola. Continuamos con lo que es eh, a quién, ¿no? dentro de lo que es el modelo de negocio, es decir, nuestros clientes. Eh, los clientes básicamente de ese modelo de negocio son, como se puede deducir o inferir, no, pues lo que son los apicultores interesados en la mejora de la productividad y monitoreo automático de su apiario, ¿no? apicultores desde luego interesados en el aumento de su cartera de clientes, y personas, eh, aquí estamos ya en el cliente, interesados en la adopción de, de una colmena. ¿no? Esto es eh, la posibilidad pues eso, de realizar un seguimiento, como hemos visto, de su colmena, de la colmena que adoptan y de obtener eh, el miel de, la, de esta misma producción que están siguiendo. ¿no? Eh, también se tiene como potenciales clientes lo que son proveedores y o distribuidores de productos eh, apícolas, ¿no? eh, tipo eh, grandes superficies, eh, o productos que contengan algún tipo mmm, de elemento de procedencia apícola. También, eh, por otro lado, tenemos la posibilidad de eh, eh, campañas privadas interesadas en la adopción de buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. ¿De acuerdo? Bien, eh, Continuamos eh, y vamos ya a la parte de ingresos y costes. Vamos a comenzar por lo que es su estructura de costes. También esto va a ser algo un tanto repetitivo, por lo tanto, solo me centraré en la, lo, lo que es diferencial al resto de, lo, de los modelos de negocio. ¿no? Obviamente, en todos van a aparecer lo que son sueldos y salarios, no volveré a mencionar. Los gastos relacionados con los locales y equipos necesarios para, para lo que es la, eh, la puesta en marcha de este modelo de negocio. En este caso, concretamente, eh, equipos relacionados con hardware, equipos de, de medidas, filoscopios, multímetros, etc. Eh, diseño y desarrollo de productos, software y hardware. Aquí, eh, la característica principal de este modelo de negocio es que eh, va a haber costes, eh, por el desarrollo de dos componentes, ¿vale? Eh, no solo software, no se trata solo de una aplicación software, sino que hay eh, un hardware que se conecta a la red, que tenemos que monitorizar y presentar los resultados, ¿no? eh, Los costes derivados, lógicamente, de la contratación de terceros para esa producción de, eh, de ese hardware, ¿no? Normalmente, un, una empresa no se dedica a hacer PCBs, es decir, los, los circuitos impresos, sino que normalmente esto se externaliza. También se puede externalizar la subcontratación del diseño de ese hardware. Eh, por otro lado, los costes, pues lógicamente deri eh, derivados de los servicios cloud, es decir, eh, todo lo que es la parte de e-commerce eh, vienen en servicios cloud como la, lo que es la parte de, de la app, ¿no? Eh, en base a los principales proveedores de, de apps móviles, ¿no? así como las necesidades de todo lo que sea persistencia de bases de datos y las propias analíticas de inteligencia artificial que se emplean en este modelo de negocio. Luego, por otro lado, es importante los costes derivados de la estrategia de promoción del producto, ¿no? Eh, asimismo, todo lo que es el mantenimiento y actualización de las soluciones digitales, ¿no? eh, Al final, no solo se trata del desarrollo, los costes derivados del desarrollo y producción de, de este tipo de software y hardware, sino también del mantenimiento, ¿no? Y bueno, eh, llegamos, eh, hemos completado lo que es este modelo de negocio, vamos a ver eh, la parte de, de ingresos, ¿no? que eh, viene derivado por cuatro, cuatro aspectos, que es la venta de este hardware que hemos comentado eh, completamente IoT, con tecnología IoT, para monitorizar estas colmenas, eh, otro elemento de comercialización de ingresos es la app, ¿no? es decir, la venta de, de, de esta aplicación para los consumidores, consumidores para su, la gestión y monitorización de los datos que se obtienen de, de, de los sensores IoT, de los dispositivos IoT. Eh, la suscripción subscri a la plataforma e-commerce por parte de apicultores a través de la cual pues, pueden comercializar su, su miel a nivel incluso internacional. ¿no? Pues es un servicio que se puede proporcionar a... Al sector apícola ¿no? y por último como fuerte de ingreso se ve lo que es la propia suscripción eh, del consumidor que al final compra eh, la miel ¿no? para esta eh, adopción ¿no? de, de lo que hemos denominado de la colmena. y bueno pues eh, ya habiendo visto los cuatro componentes fundamentales de lo que es este modelo de negocio eh, nos gustaría eh, en esta jornada, eh, como en la jornada anterior, solicitaros vuestra opinión. Es decir, después de, la, de finalizar la exposición de cada uno de los modelos de negocio que vamos a ver, eh, nos gustaría que pudierais valorar algunos aspectos de cada uno de ellos ¿no? y darnos un feedback al respecto. ¿no? Eh, estos, aspectos, eh, perdonad, estos aspectos son eh, relativos a la rentabilidad, eh, la escalabilidad, su aplicación en el contexto local, es decir, cómo se ve esta propuesta de valor eh, del modelo de negocio que estamos eh, eh, compartiendo en cuestión y su replicabilidad, es decir, en base a estos cinco aspectos, ¿qué opináis? No? Eh, y para ello eh, voy a dar paso a, a nuestra compañera Nerea para que a través de la herramienta Mentimeter podáis eh, hacer vuestros votos eh, en función de estos, eh, de estos, de estos conceptos. Eh, eh, por favor, María, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como Jorge os acaba de comentar, vamos a realizar a continuación eh, una actividad para poder conocer vuestra opinión sobre el modelo de negocio presentado en base a los criterios que Jorge acaba de explicar, que serían la rentabilidad, la escalabilidad, el contexto local, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica. Eh, algunos ya conoceréis esta actividad de la sesión anterior, para los que no la conocéis no os preocupéis porque es muy sencillo, eh, únicamente tenéis que entrar a www.menti.com, podéis realizarlo a través de vuestro teléfono móvil o a través del ordenador y deberéis introducir el código que veis arriba en pantalla que es el 65374799. A partir de ese momento podréis votar y e iremos viendo vuestra opinión acerca de los criterios mencionados. Damos unos minutos más que vemos que seguís realizando aportaciones. Vale, pues pasamos a comentar las puntuaciones obtenidas. Eh, como podéis ver, el contexto local ha sido el criterio menos puntuado en este caso. Ah, no, perdón, la rentabilidad eh, junto con el contexto local han sido los criterios eh, menos puntuados en este caso, eh, con un 2,7 y un 2,9 respectivamente. Recordad que es sobre 4 la puntuación. Eh, la escalabilidad y la propuesta de valor tienen una puntuación bastante similar, con un 3,1 y 3,2 respectivamente. Y en este caso la replicabilidad técnica es lo mejor puntuado con un 3,4. De media y sobre cuatro, eh, la puntuación que recibiría este modelo de negocio del sistema para la gestión de las labores apícolas sería de un 3,1. Ahora, a continuación, eh, si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis realizar a través del chat. Sí, como decía Nerea, es el momento de cualquiera que tenga cualquier duda nos puede hacer comentarios. Nos hace José Luis Barreda un comentario. Jorge nos dice. ¿Qué tipo de hardware nuevo es necesario desarrollar aquí que no esté en el mercado? ¿Este hardware sería privativo? ¿O la empresa que lo fabrique puede comercializarlo en otras empresas sectores? Eh, eh, gracias por tu pregunta, José Luis. Eh, bueno... Eh... ¿Te falta el vídeo, Jorge? Si puedes encenderlo, así sí. te vemos la cara. Sí, perdonar. Sí, eh, bueno, como, como iba a decir, eh, evidentemente hoy en día hay mucho open, so open Hardware, Open Source, ¿no? Hay mucho disponible en el mercado, pero eh, definitivamente al final lo más rápido, lo más económico normalmente hacer, es hacer una integración de distintos elementos hardware, ¿no? Entonces, el desarrollo básicamente podría ser componer... Mejor dicho, integrar un hardware ya comercial, ¿vale? Eh, con la integración de distintos sensores, los sensores que estamos comentando ahora mismo y sobre todo eh, lo que es el desarrollo software de... De esta, de esta aplicación que integraría todos los datos y toda la información recopilada ¿no? pero también como siempre eh, es factible se puede optar por un diseño evidentemente eso es mucho más caro pero bueno, hay empresas en la actualidad en España que, que, que siguen digamos, desarrollando hardware ¿no? entonces, bueno, pues eh, si es privativo eh, de la empresa que lo fabrique no, normalmente eh, quien fabrica lo que es el PCB, en el caso de que se hiciera un, un diseño, eh, al final es una subcontratación de un servicio concreto. ¿no? El, el hardware diseñado es propiedad de quien lo diseñe. ¿no? Y si se trata de una integración, eh, lógicamente el, la propiedad de esa integración es de quien la desarrolla. ¿no? Al final, detrás de, de todo esto hay un software que está procesándose dentro de ese hardware, que es el que se encarga de tomar los datos, integrarlos y enviarlos a la plataforma, y bueno, todo eso desde luego es, es propiedad de, de la empresa que, que lo desarrolle. Espero haber respondido a, a la pregunta. Gracias Jorge, dice que sí, que gracias. Gracias. Jesús. Bueno, pues eh, no tenemos más preguntas, como sabéis en cualquier momento podéis eh, a través del chat, introducir cualquier pregunta, podemos continuar con el segundo modelo de negocio, Jorge. Muy bien, paso a compartir la pantalla. Bien, bueno, espero que ya se esté viendo la pantalla. Sí, lo vemos. De acuerdo, gracias Ander y gracias Nerea. Eh, del ámbito apícola del modelo de negocio anterior nos trasladamos a lo que es el mundo de la logística, ¿no? un, un gran salto. ¿no? Eh, este es otro contexto de aplicación muy importante para lo que estás viendo o estás siendo eh, para la tecnología de Internet de las Cosas. ¿no? El modelo de negocio que vamos a ver a continuación, que estamos ya presentando, se basa eh, en una herramienta para la optimización, la planificación e implementación de lo que es la gestión logística de la producción en entornos industriales, ¿no? con aplicación a robots móviles, vehículos guiados, autom automatizados y sistemas de lo que se llama manipulación de materiales en tiempo real, ¿no? dentro de lo que son las fábricas y almacenes. Este es el contexto donde se desenvuelve este modelo de negocio. Evidentemente, eh, como veremos, es un modelo de negocio más sofisticado y de aplicación a ciertas empresas de cierto tamaño, ¿no? como vamos a ir viendo. Vamos a empezar por lo que es la, la propuesta de valor, y como va a ser ya habitual en la exposición, vamos a ir viendo qué soluciona eh, esta propuesta de valor. ¿no? Eh, las empresas, o sea, perdón, las eh, fábricas y almacenes. Eh, normalmente se enfrentan a circunstancias eh, pues, eh, con la tecnología cada vez más complejas y escenarios eh, impredecibles ¿no? en todo lo que es el manejo de materiales, eh, en el transporte de las materias primas eh, y todo lo que es su logística interna que dificulta sus operaciones. Estamos hablando solo de la logística interna a este tipo de, de fábricas y almacenes, ¿eh? no, no la logística interna externa. Eh, eh, la logística externa perdón. Eh, esto, eh, este tipo de problemáticas, de circunstancias complejas, eh, no solo ocurre en entornos robotizados, sino también en aquellos que no lo están. Esto, este contexto hace que sea necesario con, eh, contar con tecnologías que permitan una gestión eficiente, que ayude a planificar y gestionar todo lo que son los procesos implicados en esta logística de la producción. Entre los problemas eh, más habituales eh, destacan, eh, dentro de esta problemática que estamos comentando, pues lo que son cuellos de botella y dificultades que entorpecen el resto de operativas, eh, interrupciones inesperadas en lo que es la actividad, rotura de stock ante un pico de demanda, ¿no? necesidades de modificación de ubicación de zonas de almacenaje y es por ello que, eh, por lo que las tecnologías para ayudar a planificar y gestionar lo que son los procesos de la logística de la producción, debe enfrentarse a dos grandes retos. ¿no? Pues, todo lo que es esta gestión, este manejo de los materiales y el flujo que ello conlleva, y todo lo que es la gestión global de los procesos automatizados. ¿no? Eh, me estoy refiriendo a lo que son las flotas de robot y sistemas de, de almacenamiento automatizado. ¿no? Esto, vuelvo a insistir en, en que esto es para de aplicación a empresas de cierto, de cierto nivel ya digital, ¿no? ciertamente digitalizadas y automatizadas. Eh, ante estos retos planteados, el modelo de negocio que se presenta propone lo que es un sistema de optimización del flujo de materiales. Eh, para optimizar toda esta logística ¿no? del, del manejo de materiales que venimos diciendo eh, y de la producción en tiempo real dentro de estas fábricas y almacenes, eh, el modelo negocio proporciona soluciones de tipo gemelo digital. ¿vale? Esto es un, es un concepto bastante novedoso dentro de lo que es la industria 4.0. Es decir, eh, me refiero a esto del gemelo digital, ¿no? cómo se compone. Eh, en primer lugar, se monitoriza y se integran pues, todo lo que son los flujos de datos de los sistemas de producción y almacén. Me estoy refiriendo a las famosas siglas de ERP, ¿no? lo que se llaman eh, Enterprise Resource Planning a lo que son la planificación de los recursos empresariales, la, que es lo que es la traducción, a los MES, los sistemas de ejecución de la manufactura, y a los sistemas de gestión de eh, los almacenes, WMS. ¿vale? En segundo lugar, eh, se aplican algoritmos eh, de inteligencia artificial eh, altamente adaptados para eh, lo que es la emulación de los estados futuros dentro de este entorno logístico eh, productivo, eh, y para así identificar lo que son las posibles mejoras. ¿no? La herramienta o sistema eh, que estamos observando puede utilizarse a lo largo de todo lo que son las fases de automatización de estas fábricas o almacenes. Empezando desde lo que son los proveedores de planificación de la producción, lo que son los sistemas de gestión de robots móviles, sistemas de tipo AS y AR, no, es decir, lo que se llaman los sistemas automatizados de almacenamiento y sistemas automatizados de recuperación y lo que es la gestión de almacenes. La herramienta reduce todo lo que son los riesgos, eh, los riesgos y aumenta el retorno de la inversión, ¿no? ajustando eh, de una manera preventiva lo que son los recursos de automatización logística y, bueno, pues de esta manera permitiendo una optimización de todo lo que es su rendimiento y lo que son los tiempos de producción. La solución eh, se adapta a todo lo que son las necesidades y entornos específicos del ámbito del cliente, no, no podría ser de otra forma. En concreto, está enfocado eh, a los dos principales desafíos a los que se enfrentan estos clientes que como hemos dicho, eh, optimización del manejo de materiales y flujo de trabajo, es decir, eh, esta solución ayuda a la identificación precisa de piezas y materiales en tiempo real, al montaje de, de las piezas y este material, y a la optimización del flujo de estos materiales en el puesto de trabajo, ¿no? así como el análisis de posibles defectos y calidad, y a determinar eh, lo que es la relación de material y piezas en relación con el tiempo y los procesos de fabricación. El siguiente desafío tiene que ver con lo que es la automatización autónoma. ¿no? En este caso, esta solución ayuda a todo lo que es el diseño y gestión global de sistemas robóticos de manipulación de materiales, ¿no? que venimos diciendo, tanto así como a la optimización de los diseños de la fábrica y, o almacenes, ¿no? junto con lo que es la determinación de la configuración de despliegues ideales de la flota de robots móviles. ¿no? Todo esto, por supuesto, sin poner en riesgo los programas de producción. ¿no? Como vemos, es un sistema eh, con, que, que implica cierta complejidad. Y de la propuesta de valor nos vamos a lo que son las actividades clave. ¿no? Y en cuanto a actividades clave, tenemos eh, lo que es la, la planificación, análisis, despliegue y optimización continua de lo que son los robots móviles. Asegurar lo que es esta actividad, ¿no? así como de los vehículos de guiado automático y robots de transporte. Como siguiente actividad tenemos lo que es el desarrollo de las distintas interfaces para eh, el monitoreo de los datos en tiempo real o en vivo. Eh, su registro y análisis procedente de los sistemas que hemos visto anteriormente de producción, el ¿no? R.P. el MES y el WMS. ¿no? Esto es importante, esta actividad, porque cuanto más desarrolladas tengamos este tipo de interfaces, más fácil será integrarnos en cualquier cliente. ¿no? Así eh, deberían proveerse pues, las interfaces eh, fundamentales con los proveedores más, eh, más eh, expandidos en, en el mercado. Y como otra actividad clave importante, eh, se ha identificado lo que es la, eso, la identificación de oportunidades para mejorar las métricas KPI que toda empresa requiere. ¿no? Es decir, eh, yo instalo un sistema, cuáles eran estas métricas y cuáles son las métricas posteriores a implantar este nuevo sistema. En cuanto a recursos claves, eh, solo voy a centrarme en los principales de, de este modelo de negocio y que es eh, este modelo de gemelo digital que, que, que veníamos comentando desde el principio. Es decir, esta integración de distintos eh, elementos eh, o sistemas o datos de los sistemas de, de producción, ya hemos visto RP, MES, eh, WMS, eh, así como esa capacidad de eh, analizar, de presentar toda esta información, asimismo ayudado por la tecnología de DEA, eh, enfocada al, a lo que es la logística de producción, proporciona una herramienta singular, ¿no? es una herramienta eh, importante de integración en el conjunto de sistemas que hay en, en, en un sistema de este tipo. ¿no? Y ya de actividades clave, nos vamos a lo que es el quién, ¿no? Eh, nuestros clientes. Los clientes principalmente aquí, pues vienen a ser lo que son proveedores de sistemas de automatización, de, de manipulación de materiales. Eh, esto, estos sistemas de manipulación de materiales normalmente suelen ser eh, brazos robóticos, sistemas automáticos de, de, de esta índole. ¿no? Luego robots AGVs, AMRs y Incorporen eh, toda eh, lo que es una logística compleja en el seno de, de sus instalaciones, que pueden ser almacenes, centros de producción o, o logísticos. ¿no? Esto está especialmente dirigido, por lo tanto, a cadenas de supermercados, a grandes superficies, eh, empresas manufactureras, grandes almacenes logísticos y... Eh, grandes farmacéuticas, ¿no? farmacéuticas que, que tienen todos este tipo de, de, de logísticas, ¿no? de necesidades logísticas. Y nos vamos a la parte de lo que son los ingresos y costes. Y en cuanto a lo que es la estructura de costes, eh, básicamente viene a, a darse lo que puede darse en otros modelos de negocio. Aquí destacando pues, todo lo que es eh, los sistemas cloud y on-premise, eh, hombre, a mí me refiero a lo que va in situ en fábrica, ¿vale? Eh, donde se hostea la solución o donde se incorporan los, esos elementos físicos que pueden conectarse a la robótica, a esos brazos eh, robóticos, a esos AGVs eh, para captar toda esta información y poder, eh, poder eh, saber e interactuar con ellos, ¿vale? Entonces, estos son los principales costes que, no, bueno, vienen a ser como vengo diciendo eh, habituales en los otros, por lo tanto no me voy a tener, pero um, cabe destacar estos últimos que, que estoy comentando en cuanto a fuentes de ingresos eh, tenemos que en este modelo de negocio concretamente se puede acordar eh, un precio mm, eh, concreto entre lo que es el cliente y la empresa ¿no? que puede variar en función del tamaño de la fábrica o almacena optimizar ¿no? eh, y así como las funcionalidades concretas eh, para ser contratadas. ¿no? Es decir, que es un modelo de negocio que se adapta bastante a o debe adaptarse bastante a las necesidades concretas del cliente. Es decir, hay mucha variedad de tamaños de sistemas logísticos de almacenes. ¿no? Eh, por lo tanto, el precio ni la complejidad, por supuesto, de adaptar esta solución a cada uno de los clientes es la misma. ¿vale? Y bueno, una vez que hemos llegado a ver los cuatro grandes bloques de este modelo de negocio, vamos a hacer como antes, eh, solicitaros lo que es vuestra opinión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, doy paso a, a mi compañera Nerea para que os vaya compartiendo la información con Muntimeter. Gracias, Nerea. Hola a todos, vamos a realizar de nuevo la actividad sobre el modelo de negocio presentado. Vale, ya tenemos el código disponible, entonces eh, deberemos entrar de nuevo en www.menti.com y esta vez deberemos meter el código 43288304. Y podremos recoger vuestra opinión sobre los criterios que ya conocéis acerca de este segundo modelo de optimización del flujo logístico de materiales. Ya vemos que estamos recibiendo las primeras aportaciones. Damos un minuto más. Vale, parece que ya no están entrando nuevas votaciones, por lo tanto vamos a pasar a comentar los resultados. En este caso, como también ha ocurrido en el modelo anterior, eh, parece que el contexto local es algo que no está tan puntuado, recordemos que la puntuación es hasta 4, eh, tenemos un 2,8 para el contexto local. Eh, después la escalabilidad está puntuada con un 3,2 y luego la rentabilidad, la, escala, la rentabilidad, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica cuentan con una puntuación bastante alta de un 3,5 sobre 4. Eh, por tanto, la media de puntuación de este modelo de negocio sería un 3,3. ,3. Pasamos a la ronda de preguntas, Ander. Sí. Gracias, Nere. Vale, tenemos eh, una pregunta, Jorge, de José Luis. De nuevo, es una pregunta larga, ¿vale? Entonces, atento porque la voy a ir leyendo y la voy a leer completa y luego ya la contestamos, ¿te parece? Pregunta, ¿cómo se está gestionando actualmente con estas tecnologías la integración de todos los sistemas de suministro y retornos de materiales? Me explico, si tengo, por ejemplo, siete proveedores para cada uno, siete proveedores cada uno con su plataforma, de Warehouse Management System tengo que atender a siete plataformas distintas o ya existen plataformas que integren la información logística de varias. Por ejemplo, Huawei traquea todo su material electrónico desde China hasta punto de instalación en los nodos de la red. Ericsson también tiene su sistema parecido. ¿Hay alguna manera de que una empresa pueda gestionar las dos plataformas con un Warehouse Management System propio que integre toda la información sin tener que entrar en la de los proveedores? ¿Existe eso? Listo. Eh, gracias, José Luis. Eh, una pregunta muy interesante. Eh, bueno, pues evidentemente, como estás manifestando aquí, cada proveedor eh, tira hacia su casa, ¿no? A sus propios sistemas. On cloud ¿no? eh, logísticos ¿no? y, y tú te conectas a ellos, ¿no? Pues básicamente esta, este modelo de negocio eh, del cual estamos eh, compartiendo pues, intenta integrar los diferentes proveedores, mmm, no solo de sistemas WMS, sino de todos los sistemas que se componen en un, en, en un sistema productivo y logístico como, como es en este caso. ¿no? Eh, he empezado un poco por la, por la última pregunta, ¿no? eh, entonces, mm, repitiéndome por si no, no ha quedado claro, este modelo de negocio se encargaría de este tipo de cosas, pero incluso con más eh, amplitud de miras, ¿no? porque no solo vería los eh, Warehouse Management System. Y luego en cuanto a la primera eh, pregunta... Pues normalmente, si no se tiene este tipo de, de sistemas como el modelo de negocio que acabamos de presentar, pues eh, sí, se tendrían eh, plataformas distintas. ¿no? En algunos casos se integran eh, ciertos datos a través del RP o se pueden integrar si así se ha hecho, pero si no se ha hecho ningún tipo de integración, efectivamente eh, suele venir, pues eso, eh, cada. Eh, atiendes a distintas plataformas dependiendo del el proveedor que es ¿vale? espero haber respondido a la pregunta Sí dice que ok, es un problema muy común y te da las gracias ¿vale? te damos las gracias a ti gracias, José Luis tú. bueno no tenemos más preguntas parece eh, no, entonces si te parece Jorge, vamos a por el tercer modelo de negocio muy bien bueno, espero que ya se esté... Ya, se está viendo, sí. Muy bien. Bueno, pues eh, no podemos pasar eh, por la tecnología de Internet of Things sin hablar de lo que son mantenimientos preventivos. ¿no? Eh, de hecho, es una de las grandes aplicaciones y tendencias más recurrentes que se tienen en el ámbito industrial, en el ámbito de las maquinarias, eh, que se está observando actualmente en todo lo que viene a ser el paradigma que se llama Industria 4.0. ¿no? Eh, el modelo de negocio que vamos a ver a continuación eh, se basa precisamente en una solución basada en la disciplina de inteligencia artificial, eh, la de Machine Learning, eh, mediante la cual se permite la implementación eficaz de soluciones de mantenimiento predictivo en entornos industriales, concretamente orientado a lo que es la maquinaria. ¿no? Vamos a ver qué soluciona ¿no? dentro de lo que es la propuesta de valor. Eh, un mantenimiento preventivo eh, permite, desde luego, reducir los tiempos de inactividad de la maquinaria industrial. Una diferencia de este modelo con algún otro que hemos visto con anterioridad es que si bien eh, antes incluían sistemas industriales complejos, con capacidades de ingesta que se derivaban a, a, a necesidades de tipo Big Data por la cantidad de información y velocidad procedente de estos distintos sistemas eh, en el que se analizaban pues, todos ellos. En este caso se aplica a, a maquinaria unitaria, ¿no? aplicada in situ eh, de la misma. En, jornadas, en la jornada anterior veíamos muchos sistemas cloud. ¿no? En la jornada actual, eh, dentro de lo que es el mundo IoT, vamos a ver sistemas más bien on-premise, ¿no? más bien en tierra, ¿no? lo que también se viene a denominar sistemas AIDS en el borde, ¿no? lo que se viene, a, son palabras muy habituales eh, en relación con estas tecnologías. Eh, y dentro de este qué soluciona, eh, vamos, eh, veamos esta problemática, contrastémoslo con lo, lo que es convencional. De acuerdo con el objeto eh, de lo que es reducir eh, los tiempos de inactividad de la maquinaria, algo bastante problemático dentro de una fabricación, dentro de un proceso productivo, eh, es necesario, por lo tanto, realizar, para que esto no se produzca, mantenimientos eh, para preservar lo que es el buen estado de esta maquinaria. ¿no? Y de esta forma, intentar evitar fallos en pleno proceso de producción que nos pararía una, una producción completa, algo, como vuelvo a decir, que genera eh, elevados costes y grandes quebraderos de, de cabeza. El problema es que estos mantenimientos eh, convencionales eh, normalmente se basan en acuerdos determinados por una frecuencia de servicio, ¿no? que son regulares, es decir, el mes de cada tres meses yo te voy a hacer un mantenimiento de tu maquinaria, ¿no? es decir, son completamente preventivos y en el peor que los casos reactivos. Este tipo de mantenimiento no tiene en cuenta lo que es el uso real de la maquinaria, es decir, si se está usando 24 horas, 12 horas, 8 horas, así como tampoco se tiene en cuenta lo que, se llama, lo que son las condiciones de, eh, del entorno en la fábrica en cuestión, es decir, hay fábricas que tienen eh, entornos de fabricación eh, corrosivos, no, pues no, no va a ser evidentemente eh, lo mismo o la necesidad de mantenimiento de una máquina que esté en un ambiente normal que en un ambiente corrosivo, eh, esa máquina se va a deteriorar muchísimo y si tienes, mantenemos un mantenimiento de X meses en estados convencionales pues esa máquina seguramente eh, se rompa ¿no? por lo tanto eh, un mantenimiento predictivo que es a lo que, lo que vamos a ver ahora, por el contrario sí tiene en cuenta todos estos aspectos eh, gracias precisamente a lo que es el análisis de información que se va recogiendo mediante todos los sensores eh, instalados en la maquinaria a lo largo del tiempo. ¿no? Es posible detectar, eh, una vez realizado un modelo sobre el funcionamiento regular de la máquina, ¿no? ese modelo se obtiene en base a esos sensores que están constantemente y a una frecuencia bastante alta obteniendo datos, eh, detectar lo que es su deterioro, sus posible, posibles anomalías, y fallas inesperadas con anticipación ¿no? para reducir lo que son eh, y evitar eh, lo que son esos tiempos de inactividad que no están programados eh, de acuerdo, y esto es lo importante, a un funcionamiento real. De esta forma se puede programar las paradas y sustituir las piezas en el mejor momento y adecuándose eh, a lo que es la realidad de esa máquina. En cuanto a qué es el producto o servicio, bueno, pues eh, lo que propone este modelo de negocio es una aplicación para eh, los mantenimientos predictivos, es decir, para su aplicabilidad. Gracias a la información, como he ido ya anticipando, eh, recogida por estos sensores de la maquinaria, se alcanza lo que es un modelo de funcionamiento regular de esta. Eh, gracias al machine learning que se aplica, eh, es posible detectar de una forma temprana eh, el deterioro de esta maquinaria, eh, sus anomalías y fallas, como hemos dicho, inesperadas de forma anticipada, para reducir todo aquello que son los tiempos de, de inactividad eh, no, no programados y de acuerdo a, esta, a este funcionamiento real. Por tanto, y bueno, repitiéndome un poco... Eh, de esta forma es posible realizar esta programación de las paradas y sustituir las piezas deterioradas en el mejor momento. Es decir, eh, si estamos en producción durante el día, pues eh, hacer eh, estas, estas reparaciones pues, por la noche, ¿no? que no se tenga que parar lo que es, el, eh, la, la, el, lo que es la línea de, de producción. De esta forma pues eso eh, podemos alcanzar pleno funcionamiento de estas líneas de, de producción. Eh, con esto mmm, se consigue, pues eso, una reducción de la inactividad no planificada. ¿no? Dicen, según eh, algunos modelos de negocio, que se puede incluso reducir a la, a la mitad. De tal forma que se aumenta, evidentemente, todo lo que es la, la eficiencia de, de un mantenimiento. Esto se traduce, desde luego, a un ahorro de dinero y, sobre todo, de tiempo, ¿no? a la vez que se puede eh, llegar a un retorno de la, de la inversión, según se explica, de más o menos tres meses. Uno de los diferenciales de esta solución es que el cliente no requiere conocimientos técnicos avanzados, como es el caso de los conocimientos que se requieren en Machine Learning, Inteligencia Artificial, ¿no? Además, eh, permite la construcción de estos modelos predictivos de forma automática, ¿no? Y ofrece una garantía para resolver la tarifa de suscripción en caso de no lograrse el ROI completo, ¿no? El ROI es el retorno de la inversión. Y bueno, esto sería lo que es eh, la propuesta de valor de este modelo de negocio. Eh, por poner un ejemplo, por si no queda claro a lo que me estoy refiriendo con un, una maquinaria, con un modelo precioso, podemos hablar de una bomba, por ejemplo, de, de un caudal, de un flujo, de cualquier cosa, un cualquier motor en el cual, eh, dentro de un entorno complejo, pues se le proveen, se le instalan una serie de. de sensores como pueden ser acelerómetros para detectar la vibración de esto. ¿no? Se pueden meter en el eje, en los, en los rodamientos, cercanos a los rodamientos, etcétera, De tal forma que después de adquirir mucha información a partir de estos sensores se va generando un modelo de cómo está funcionando. De tal forma que si esos rodamientos, por ejemplo, se empiezan a degenerar desde luego, la vibración va a cambiar. ¿no? Pues esto es lo que aprende el modelo de Machine Learning y lo que permite detectar que se sale de los parámetros de vibración eh, que, que, que, se ha que ha aprendido el algoritmo. ¿de acuerdo? Es, un es un ejemplo eh, muy concreto de, esta de este modelo de negocio ¿no? y de lo que proporciona la aplicación de este, de este mantenimiento predictivo. De la propuesta de valor nos vamos a lo que son las actividades clave. Bueno... Eh, como actividades clave, eh, esta, este modelo de negocio eh, tiene lo que es la adaptación de las soluciones de mantenimiento predictivo eh, y la aplicación de la tecnología de Machine Learning a las necesidades de la infraestructura concreta, concreta del cliente. Asimismo, eh, tiene. Perdona, me está dando ganas de estornudar. Asimismo, también como actividad clave, tiene lo, todo aquello que son los servicios de consultoría y apoyo a lo que es la implantación de la solución. ¿no? Eh, y así como posibles servicios de formación al, al equipo del cliente. ¿no? Eh, como vemos, si bien puede ser una, eh, una aplicación genérica, pero en definitiva requiere cierta adaptación para la maquinaria concreta de un cliente. ¿Vale? En, pueden incluso derivarse en cambio de sensórica para captar distinta información y aplicar esta, esta aplicación. Y como recursos claves, eh, di, bueno, pues eh, cabe destacar lo que es la, la propia aplicación software. Eh, para las operaciones industriales que estamos comentando, con esta garantía de ROI, y gracias a esta garantía de ROI como recurso clave eh, se puede tener lo que es el respaldo, eh, o se debe es, es de máximo interés obtener eh, el respaldo y confianza de empresas líderes en Industria 4.0, ¿no? que todos conocemos, eh, de tal forma que eh, se permitan mediante acuerdos de colaboración lo que es la comercialización de este tipo de soluciones ¿no? es decir, es difícil a lo mejor ubicar este tipo de aplicaciones cuando el mercado de una industria está normalmente copado por ciertas eh, empresas eh, de de que, son, que son bien conocidas ¿no? entonces muchas veces aplicaciones innovadoras como esta eh, dan cabida a ser suministradas por este tipo de proveedores. Y eh, nos vamos a los clientes, nuestros clientes. Vamos a ver eh, cuáles podrían ser nuestros clientes. Eh, en este modelo de negocio, las empresas, desde luego, eh, clientes eh, objetivo, son las empresas industriales, ¿no? Interesadas en reducir eh, lo que son los tiempos de actividad no planificado, como hemos estado viendo, ¿no? para así de esta forma aumentar todo lo que es la eficiencia de sus mantenimientos. ¿no? En algunas industrias hay mucha, mucha maquinaria, eh, la interrupción, el fallo de una de ellas eh, puede producir costes muy elevados si provoca eh, si es un cuello de botella en una línea de producción. Por lo tanto, eh, es de gran interés para este tipo de empresas poder, digamos, tener mantenimientos predictivos como este que, eh, digamos, hagan más eficiencia, eh, más eficiente, perdón, este tipo de, de, de tareas, ¿no? Los sectores a los que se pueden ir dirigir, dirigidos, pues tenemos, por ejemplo, la industria pesada, ¿no? También, asimismo, todos eh, aquellos fabricantes de maquinaria, eh, todos, toda aquella industria mmm, encargada de, de la fabricación de bienes de consumo, ¿no? El sector industrial también de la automoción, del automóvil, ¿no? Pero bueno, hay bastantes. Y en cuanto a ingresos y costes, eh, tenemos la estructura de costes típica, no nos vamos a centrar en ella por no hacer una repetición. Y en cuanto a la fuente de ingresos, eh, este modelo plantea distintos tipos de planes de facturación. Podemos tener eh, un plan completo en el que se suministra un software, su configuración y un, asesor un asesoramiento eh, al respecto. ¿no? Tenemos un plan empresarial en el que solo se utiliza el software, un plan de cambio cultural y gestión del conocimiento, son servicios añadidos, eh, un plan experto ¿no? que incorpore también todo lo que son las consultorías y, y soporte continuo y un plan de transformación de datos ¿no? que implica pues, lo que es la gestión, extracción de los datos eh, para eh, incorporar, para, para aplicar lo que es este, esta aplicación de mantenimiento predictivo. Y bueno, visto ya los cuatro bloques, vamos a pasar eh, a pediros nuevamente vuestra, eh, vuestro feedback. ¿no? Eh, doy paso por lo tanto a Nerea, por favor Nerea, gracias. Sí, vamos a realizar de nuevo la actividad. Vale, eh, como podéis ver, esta vez vamos a meter el código 73045287 para poder conocer vuestra opinión, esta vez, sobre el modelo de negocio solución de mantenimientos predictivos. Damos un minuto más. Vale, vamos a pasar a comentar las puntuaciones. Eh, nuevamente, la escalabilidad es el contexto local eh, reciben la menor de las puntuaciones con un 2,8 y un 2,9 respectivamente sobre 4, recordemos. Eh, Le sigue la replicabilidad técnica con un 3,2 y lo más puntuado, eh, como también ha sido habitual en el resto de modelos que hemos presentado hasta ahora, la rentabilidad y la propuesta de valor con un 3,5 sobre 4. Eh, la media de este modelo de negocio sería un 3,2. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por vuestra parte, por lo de los participantes. Estamos alrededor de 50 personas durante la jornada. Como es un webinar, bueno pues no tenéis la posibilidad de ver eh, al resto de, de personas que están participando. Vale, parece que no tenemos preguntas en este modelo de negocio. Jorge. Entonces, si te parece, vamos a continuar por, con el cuarto modelo de negocio. Muy bien, vamos allá. Voy a compartir. Bueno, espero que ya se pueda ver. Sí, se ve, sí, Jorge. Bueno, gracias. Y bien, eh, vamos a dar también otro, otro gran salto y vamos, tenemos que decir que eh, también una de las aplicaciones que más se tiene presente en relación con la tecnología IoT, eh, en combinación con el machine learning, la, la inteligencia artificial, eh, nos vamos en este caso a otra aplicación de, de IoT completamente distinta, ¿no? que permite... Eh, una gran interactuación con el entorno. ¿no? Como hemos dicho al principio, IoT es una tecnología que nos permite esa interactuación de forma remota con, con el entorno en el que se ubica esta este tipo de tecnología. ¿no? Eh, el siguiente modelo de negocio se basa en una herramienta digital cuyo objetivo es eh, el aumento de la capacidad de detección de obstáculos. Eh, mediante un radar 4D para ambientes eh, que son, pueden ser laborales y o urbanos y la consiguiente eh, reducción de accidentes. ¿no? Vamos a ver lo que es su propuesta de valor, ¿qué soluciona? Bien, pues ¿qué soluciona? Pues algo que puede llegar a ser dramático, ¿no? que son los accidentes provocados pues bien por utilitarios, vehículos comerciales, eh, o maquinaria eh, pesada eh, lo cual es un factor bastante común en entornos dinámicos como pueden ser aceras, almacenes fábricas y contextos eh, industriales ¿no? en este modelo de negocio como vamos a ver es bastante, bastante innovador, vamos a ir viendo y dentro de este que soluciona, que ya hemos dicho eh, que es, eh, intenta solucionar lo que son este tipo de, de accidentes eh, los cuales se deben a lo que es la incapacidad de detección de, de, esta, de las personas u otro tipo de obstáculos de una forma automática, ¿no? eh, o bien porque su detección es tardía. ¿no? La conse las consecuencias derivadas de estos accidentes varían en función pues, de lo que es el ámbito y las condiciones específicas en los que tiene lugar. ¿no? Eh, pueden ser lesiones e incluso dramáticamente lo que es la muerte de peatones y trabajadores, lamentablemente esto ocurre como bien sabemos. Eh, pérdida de mercancía, eh, lo que es el deterioro de la maquinaria, de producción o transporte. Eh, sin embargo, eh, a grandes rasgos, en la mayoría de los casos se generan eh, lo que son costes adicionales, retrasos y pérdida de eficacia, así como lo que es un aumento eh, de la inseguridad en el ámbito laboral y urbano. Bien. ¿Cuál es el servicio o producto? Bueno, pues como hemos anticipado es una solución radar 4D para la detección de estos obstáculos así como eh, con la capacidad de un cálculo de trayectorias. Con el objetivo de, de evitar estos accidentes que venimos comentando eh, proporcionando a los vehículos eh, y a la maquinaria la capacidad de detectar y superar, y superar este tipo de de, de obstáculos en, en este tipo de entornos que venimos a llamarlos dinámicos y sobre todo son impredecibles, que se tiene lugar en almacenes, fábricas, eh, carreteras, eh, construcciones. En este caso el modelo de negocio que estamos compartiendo propone el empleo de un sistema basado en tecnología radar que es francamente bastante avanzado, ¿no? En concreto consiste un radar denominado 4D de imágenes que apoyándose eh, en lo que es la eficacia eh, de una ta car perdón, cartografía también avanzada planifica eh, lo que es la trayectoria a seguir por los, dispos los distintos dispositivos log logísticos o medios de transporte, ya sea bien camiones, coches, <coughs> autobuses y todo esto y es lo más importante en tiempo real, es decir, con una capacidad eh, de procesamiento eh, asombrosa. En el ámbito industrial, la solución permite que los AGVs y las cápsulas de entrega pues, dispongan de un mapeo avanzado de todo lo que es su entorno de espacio libre. ¿no? Y por lo tanto, eh, también una planificación de ruta en tiempo real y eh, lo que es la capacidad de evitar eh, todos, aquello, todos los obstáculos que se presentan de una forma, como venimos diciendo, dinámica, ¿no? En el caso de la maquinaria pesada, para realizar eh, operaciones de movimiento de tierras, grandes tareas de construcción o, o lo que es el refinamiento agrícola de, de los suelos, se considera desde luego un mayor control de la seguridad personal y una conciencia espacial, dado que este tipo de soluciones está equipada mmm, para cada escenario ambiental y terreno geográfico. ¿vale? Adicionalmente, respecto a los vehículos aéreos, donde también cabe esta solución, la solución permite una percepción 4D segura en tiempo real en un amplio campo de visión. Eh, por si a alguno le está llamando la atención esto de 4D, ¿no? que diga, ojo, si tenemos solo tres dimensiones, normalmente el 4D eh, se llama a soluciones que, aparte de las tres dimensiones que ya conocemos, incorpora también la variable de tiempo. ¿vale? Esto con un poco de aclaración. Eh, además, esta, este modelo de negocio dispone de lo que es la capacidad de procesamiento H que antes he mencionado, ¿no? es decir... Eh, eh, capacidad en el borde, ¿no? es decir, procesamiento al lado de donde están ocurriendo las cosas, al lado de la máquina, al lado del entorno, en este caso físico. ¿no? Y también utiliza lo que se llama la tecnología FMCW, ¿no? que es Frequency Modulated Continuous Wave Radar. ¿no? De de, lo que se implica, se incorpora dentro de lo que es la, la herramienta para permitir esta rápida adaptación que requiere este modelo de negocio a las condiciones completamente cambiantes de un entorno real. De esta manera, en el caso de detectarse alguna amenaza en la trayectoria del dispositivo o vehículo, pues se permite adoptar las medidas inmediatamente, ya sea la detención del dispositivo o vehículo o el cambio de trayectoria de la trayectoria original planificada. En definitiva, el incremento, perdón, en definitiva, el incremento de la capacidad de detección eh, logrará pues lo que es eh, la reducción del de número de accidentes laborables o bien urbanos que se están produciendo. ¿no? Lo cual se traduce, se traduce directamente a una mejora del rendimiento, al descenso de gastos eh, en cuanto a reparación de dispositivos logísticos, vehículos de transporte. E indemnizaciones laborales y sobre todo, eh, y es lo más importante, en un aumento de la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores, ¿no? definitiva, una reducción del número de accidentes. Vuelvo a insistir que esto es una tecnología existente que se está aplicando, ciertamente bastante eh, futurista en cuanto a la aplicabilidad, ¿no? Y una vez lo que es visto, lo que es eh, la propuesta de valor que acabamos de ver, vamos a ver las actividades clave. Bueno, en primer lugar, como actividad clave, tenemos lo que es el desarrollo del algoritmo de separación, ¿no? Eh, todo lo que es el rastreo, identificación, la capacidad de identificación de los objetos que actualmente se está consiguiendo en modelos, en los modelos de negocio estudiados eh, una resolución de 2K, ¿no? Eh, tanto en cuestión de la cimut, es decir, la, la elevación, como a través eh, de disponer al radar o de, digamos, hacer uso del radar con una capacidad de visión de 360 grados. ¿no? Asimismo, como actividad clave también se tiene lo que es el desarrollo completo para la detección eh, precisa de esas amenazas en tiempo real, ¿no? independientemente de lo que sea la velocidad la elevación, el alcance y el tamaño de las condiciones, perdón, y, el, las, perdón, y las condiciones climáticas que circundan a, al, al vehículo en cuestión. ¿Vale? Y bien, de aquí, en cuanto a recursos clave, cabe destacar frente a otros modelos de negocio los siguientes. En primer lugar, eh, que esta tecnología, o el modelo de negocio estudiado, incorpora lo que es un chipset es decir, un chip eh, propio con receptores y canales de radio, varios canales de radiofrecuencia para la transmisión ¿no? <coughs> que permite perdón, eh, lograr un campo de visión completo de 360 grados es decir, realmente lo que se está haciendo es una integración como de varios de varias sensóricas de radar eh, <coughs> por otro lado eh, <coughs> Perdón. Por otro lado se tiene lo que es la necesidad de especialistas en hardware eh, con amplia experiencia en tecnología radar y todo lo que es tratamiento digital de señal ¿no? y, la, y lo que es la implicación de la inteligencia artificial. Y luego como recurso clave lo que es el hardware específico, ¿no? eh, este, este radar con capacidad de procesamiento H y algoritmos avanzados con la tecnología que hemos mencionado FMCW. ¿De acuerdo? De Frequency Modeling bueno, Vale, eh, eso son un poco los recursos clave muy particulares a este modelo de, modelo de negocio. Y de las actividades clave y recursos clave nos vamos a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes aquí? Bueno, en primer lugar tenemos eh, potenciales clientes, lo que son los agentes económicos, que tengan la necesidad de incorporar un radar rara detección en las soluciones. Bueno, es una obviedad, ¿no? Eh, pero esto, eh, es decir, eh, los accidentes provocados por la incapacidad de detectar obstáculos o por la detección tardía de los mismos tiene eh, lugar, pues eso, tanto en un ambiente laboral como en un entorno urbano. Es por este motivo, por lo que esta solución eh, se plan que plantea esta herramienta, es potencialmente interesante tanto para el sector público como, como para el privado. ¿vale? Estos son nuestros proto prototipos de, de clientes. <coughs> eh, en ambos ámbitos de aplicación de la solución destacan eh, ciertos aspectos, ¿no? eh, ciertos clientes. Perdón, eh, puede ser... Perdonar. <coughs> Todos aquellos eh, accidentes provocados, perdón, todas aquellas empresas eh, de automoción eh, que están en el desarrollo actual de vehículos móviles eh, o de vehículos convencionales com eh, comerciales eh, autónomos, lo que se llaman ADAS, ¿no? Eh, empresas de logísticas de, de transporte, ¿no? Y todas aquellas del sector industrial con dinámicas. Eh, y con, digamos, robots tipos AGVs, AMRs y maquinaria comercial mm, o pesada. ¿no? Asimismo, eh, clientes eh, dentro de la industria mm, de la maquinaria pesada, empresas de fabricación de aeronaves o drones, para por ejemplo, vigilancia del tráfico por parte de entidades públicas, o eh, entidades públicas como privadas, involucradas en el desarrollo de ciudades inteligentes, es decir, esto tiene mucha ubicación dentro de, de todo lo que es la promoción de, de Smart City, Ciudades Inteligentes. ¿vale? Y bien, pasamos a lo que es el cuarto bloque de nuestro lienzo de modelo de negocio, que son los ingresos y costes. La estructura de costes... Eh, como en algún otro modelo que hemos visto anteriormente que requiere eh, componentes hardware, cabe destacar como el elemento principal dentro de los costes, pues todo lo que es eh, la subcontratación de terceros para producción de estos dispositivos hardware, bien sean para chipset, es decir, una empresa no se va a, a, a meter eh, a, a desarrollar eh, eh, chips, ¿no? eh, sino que cuenta con otros, incluso eh, lo que veníamos a mencionar antes de diseño hardware. ¿no? Por lo demás, los costes son similares al resto de modelos de negocio que hemos visto. Y en cuanto a um, fuentes de ingresos, eh, se identifican dos principalmente, eh, en función pues, de lo que pueden ser las tipologías de servicios que oferta. En primer lugar, tenemos lo que es la venta del propio sistema radar eh, y todo lo que es la solución completa. ¿no? Es decir, en este caso el cliente adquiere la solución de forma definitiva a cambio de, de, del pago de un precio estipulado de, de este producto. ¿no? La compra de la solución incluye un servicio gratuito de asesoramiento para la resolución de todas aquellas dudas, contratempos eh, derivados de su implementación y su desempeño. ¿no? Y por otro lado, eh, tenemos... Eh, otra fuente de ingresos que puede ser no la adquisición de por vida de, del sistema sino el alquiler de la solución por un tiempo determinado, ¿no? en este caso el cliente contrata la solución de forma temporal a cambio de una tarifa que dependerá de unas necesidades específicas ¿no? eh, en todos los casos pues todos los precios dependen del número de dispositivos radar necesarios eh, el tiempo de, de empleo de la solución para el, el caso del alquiler y eh, necesidades o no de subcontratar temporalmente personal de la empresa para, para la cualificación, para consultoría, para la ayuda o soporte. Y bien, nuevamente volvemos a solicitaros eh, vuestro feedback al respecto de esta compañía. <coughs> Nelia, cuando quieras, gracias. Sí, hola de nuevo, vamos a pasar a realizar la actividad. Vale. vale, pues de nuevo entráis en www.menti.com y esta vez meteremos el código 67105834. Y de esta manera recogeremos vuestra aportación sobre los criterios que ya conocéis acerca del cuarto modelo de negocio, sistema de detección de obstáculos en entornos dinámicos. Vale, pasamos a comentar las puntuaciones. Eh, una vez más, el contexto local es lo menos puntuado, con un 2,6 sobre 4. Le eh, sigue la escalabilidad con un 2,8. Eh, después tenemos la rentabilidad y la replicabilidad técnica con un 3 y un 3,1 respectivamente. Y lo mejor puntuado, como también ha sido habitual en los tres modelos de negocio anteriores, es la propuesta de valor. La media que recibe este modelo de negocio es un 3. Muchas gracias a todos por participar. Ander, por favor. Muchas gracias, Nerea. Eh, muchas gracias, Jorge. Eh, como siempre, si hay algún comentario, alguna duda, estamos abiertos. Vamos a ver, José Luis. Vale, Jorge, nos pregunta José Luis. Me vas a perdonar, José Luis, pero... Eh, no sé bien estas eh, nomenclaturas qué significan, pero yo lo leo, ¿vale? Jorge, mira, me dice FM, CW o LIDAR. Lo pregunto por la velocidad en el procesamiento ETS. Sí. Eh, nuevamente gracias, José Luis. Gracias por tu pregunta. Estás haciendo preguntas muy interesantes. Eh, bueno, en este caso, en este modelo de negocio, se utiliza eh, la, la tecnología de Frequency Module Continuous Wave, ¿no? Porque es tecnología radar, ¿vale? Es un tanto diferente a la LIDAR. Ya, eh, bien sabes por la pregunta que la tecnología LIDAR se está utilizando mucho en lo que son todos los vehículos eh, autónomos, ¿no? En todo lo que son ADAS. Efectivamente, está proporcionando eh, a modo de, de lo que es un radar eh, características bastante similares, ¿no? Pero en este modelo de negocio... Eh, que hemos eh, compartido con vosotros utiliza esta otra tecnología pero desde luego ambas proporcionan resultados similares ¿no? y en cuanto a la velocidad de procesamiento H eh, ambas son complejas de, de procesar porque eh, digamos, generan mucha información para su procesamiento es mucho dato pero ambas son factibles para lo que es el procesamiento H ¿no? y de hecho ambas como estoy diciendo eh, se están utilizando. ¿no? Y, y, y para la primera, la FMCW, pues eh, es característica este modelo de negocio, quizás un poco menos conocida que la LIDAR para, para este tipo de cosas, este tipo de vehículos autónomos. Gracias José Luis, espero haber respondido. Perfecto, gracias. Dice que imagino que la LIDAR sigue siendo más cara. Bueno, eso como, sí, el, desde luego el LIDAR no es nada barato, efectivamente. Jorge, nos adentramos sí. en el siguiente modelo, vamos a por el quinto. Sí. sí. Vamos a por ello. Muy bien, vamos a... Bueno, espero que ya se esté observando la pantalla. Vemos la pantalla ahora. Muy Así bien. Es. Pues eh, nada, eh, en el modelo de negocio ya penúltimo en el que nos adentramos... Eh, se basa en una herramienta digital cuyo objetivo es la maximización del tiempo y actividad eh, y vida útil de los equipos productivos ¿no? eh, y por lo tanto la reducción de costes, lo que provoca es la reducción de costes, eh, así como el aumento del rendimiento de los procesos de fabricación. Como podemos estar viendo ya a lo largo un poco de los diferentes modelos de negocio, hay mucha tecnología aplicada a lo que es la industria como es también en este otro caso. Eh, esta La propuesta de valor de este modelo de negocio, eh, en la parte de qué soluciona, bueno, pues tenemos que decir que eh, soluciona todo lo que es el conocimiento necesario de los estados máquina y en tiempo real, lo cual es importante, para la aplicación analítica e IA. ¿No? Eh, el procesamiento inteligente de información eh, en lo que es la, la proximidad de los procesos industriales, lo que hoy en día se está denominando y ya he venido eh, comentando anteriormente en los otros modelos, el Age Computing, o solo he mencionado Age, eh, es necesaria para el, todo lo que es el aprovechamiento eficaz de los datos generados y, a, y lo que es la optimización industrial. ¿vale? Es decir... Eh, <coughs> El procesamiento industrial requiere normalmente características de tiempo real. Por lo tanto, eh, es difícil en algunos casos, cuando esto se requiere, andar subiendo datos a un entorno cloud, procesarlo allí y volver la respuesta, ¿no? Si bien los tiempos de, de transmisión son relativamente cortos hoy en día, pero eh, hay procesos de, de industriales que requieren un tiempo real de micros o milisegundos, ¿no? Eh, en estos entornos industriales se requieren, eh, como vengo diciendo, necesidades de control e interactuación de tiempo real, ¿no? con estos sensores, actuadores y eh, su incorporación en los diferentes tipos de, de maquinaria. ¿no? Para que las capacidades y beneficios que aporta la inteligencia artificial y las diferentes analíticas se puedan apliar, aplicar en este tipo de entornos, pues se requiere eh, lo que es el cumplimiento de, eh, de algunos requerimientos para poder proporcionar información y resultados que sean realmente de valor. Eh, para que se pueda aplicar, por lo tanto, esta analítica de inteligencia artificial, los sistemas de análisis deben nutrirse de datos, en primer lugar, fiables, ¿no? que recojan eh, la información a una frecuencia adecuada. ¿no? Eh, y que recojan los aspectos que afectan concretamente a la vida útil de los equipos, pueden ser eh, temperatura, vibraciones como hemos visto en otros casos, presión y múltiples variables que pueden eh, afectar a, un, a una maquinaria, ¿no? con el fin de que puedan ayudar a detectarse anomalías o deterioros en, en su desempeño, ¿vale? o faltas de rendimiento o posibles mejoras. En este sentido, eh, todo lo que es la tecnología AIDS, vuelvo a comentar que es, es aquellos procesamientos de datos en los lugares donde se generan, ¿no? viene una definición corta y rápida de lo que es AIDS. Permite, por lo tanto, esta tecnología la adquisición y el análisis, análisis perdón, en tiempo real eh, y la aplicación de algoritmos de Machine Learning lo más cerca posible de esta fuente de datos, estas máquinas, ¿no? y por lo tanto garantizando así una baja latencia eh, de procesamiento que es realmente necesaria en la mayoría de los casos. La adaptación de la inteligencia artificial al entorno productivo, pues bueno, produ permite, por ejemplo, eh, lo que es la detección de averías imprevistas, y lo cual da lugar a incrementos significativos en los costes de, de las empresas. ¿no? Eh, asimismo, también como ya hemos visto, tiempos de inactividad, mermas de producción, eh, pérdidas de clientes eh, o descuentos en la factura de los mismos como consecuencia de los retrasos producidos, eh, esto está llevando cada vez más a todo tipo de empresas a demandar lo que es la aplicabilidad de la inteligencia artificial en entornos productivos. ¿Cuál es el producto o servicio? Pues es la, sistemas de procesamiento de inteligencia artificial en tiempo real H. Eh, el empleo de esta tecnología H IoT ¿no? facilita eh, la implementación de infraestructuras cercanas al cliente, ¿no? Permite este análisis en tiempo real y Machine Learning que estamos mencionando muy próximo a la fuente. ¿no? Este sistema incorpora, eh, en este caso, en este modelo de negocio, eh, los algoritmos de inteligencia artificial en este tipo de procesos industriales para pues, automatizar los bu bucles de control en el proceso de fabricación, implementar modelos de mantenimiento predictivo y maximizar todo lo que es el tiempo de actividad y vida útil de los equipos en todas aquellas líneas de producción que son necesarias. ¿no? Eh, aquí también nuevamente se pueden generar lo que son eh, modelos de funcionamiento de distintas eh, maquinarias o líneas incluso de producción o sistemas. Son varias las características y las funcionalidades que han permitido al modelo de, a este modelo de negocio destacarse en el plano internacional. ¿no? Entre ellas cabe eh, subrayar las siguientes. En primer lugar, ofrece eh, una adquisición y análisis en tiempo real con grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples sensores y maquinarias que son heterogéneas, ¿no? diseñado para funcionar con capacidades de computación limitada y conectividad reducida. Es decir, cuando nos vamos a un entorno AIDS, no podemos meter ahí un pedazo de máquina de procesamiento. Tienen que ser máquinas eh, más discretas, rugerizadas para este tipo de entornos y que, por lo tanto, eh, disponen de una, una capacidad de computación ciertamente un poco más restringida ¿no? que grandes eh, CPDs, etc. Asimismo, otro de los... Eh, eh, Elementos a destacar de este modelo de negocio es que emplean un lenguaje de, de, de programación muy optimizado para el entorno de computaciones, lo que eh, posibilita la reducción del tamaño del modelo de la IA hasta un 80%. Este enfoque es especialmente interesante pues, para lo que es aproximar eh, todo el procesamiento de Machine Learning a lo que es esta fuente de datos que venimos diciendo. Al procesar la mayoría de los datos eh, de los sensores industriales in situ, ¿no? frente a opciones cloud, se reduce eh, todo, notablemente lo que es los costes de comunicación, almacenamiento de datos en la nube, así como los recursos de red y seguridad. Es decir, este modelo de negocio, en cambio de, de promulgar lo, lo que es la última tendencia de elevar toda la nube, mmm, digamos, promueve lo que es el procesamiento en tierra, en el lado h esto permite el análisis en tiempo real, como ya hemos dicho, y garantizar todo lo que es eh, la baja latencia de procesamiento y las respuestas necesarias. Y la velocidad de respuesta necesaria, claro. La solución es, por lo tanto, independiente a la nube, ¿no? lo que facilita también potenciales incluso implementaciones híbridas, es decir, parte on-cloud y parte on-premise, ¿no? o, o emplear multinubes. Por lo que se, se evita, por lo tanto, congestión y bloqueos eh, en dirección hacia la nube. La solución también se ejecuta sobre sistemas de control existentes en la infraestructura del cliente y proporciona un conjunto de bueno, herramientas para la creación de alertas relacionadas con la supervisión, supervisión de condiciones, eh, detección de fallos, etc. Por último, además, ofrece planes de software que varían eh, en, núcleo, en el número, por ejemplo, de núcleos de computación, capacidades de espacio en disco y RAM. Es decir, proporciona a este modelo de negocio todo el hardware necesario para aplicar el procesamiento de la inteligencia artificial. Eh, y de la propuesta de valor nos vamos a las actividades clave, que aquí se pueden destacar lo que es las actividades de mantenimiento, eh, servicios profesionales y formaciones necesarias para el uso continuado de esta solución por parte del cliente. Por otro lado también, todos aquellos desarrollos de las soluciones digitales eh, basadas en todo lo que es eh, la tecnología IOTH, inteligencia artificial... Eh, para la maximización de la vida útil, ¿no? de, de, de la maquinaria. Y por último, como actividad clave, todas aquellas actividades de marketing y, bus y búsqueda de alianzas estratégicas con líderes dentro de la industria 4.0, como es el caso de otro modelo de negocio que hemos visto eh, dentro del entorno industrial también. Y bien, eh, yéndonos ya a lo que es la parte de clientes, tenemos que la solución es potencialmente interesante para todas aquellas eh, empresas eh, que tienen interés en lo que es la reducción tanto de los costes como de los retrasos, los tiempos de inactividad eh, en todo lo que es el entorno productivo. ¿no? Es decir, eh, empresas que incorporen procesos de manufactura complejos y maquinaria pesada en el desempeño de lo que son sus actividades habituales. ¿no? La cartera de clientes podría incluir eh, predominantemente empresas eh, que incluyen maquinaria, robótica industrial o, o, o ambos elementos. no Podemos, eh, digamos, subrayar como sectores eh, lo que es la minería, min, eh, mineral, mitra, metals, ¿no? sector en general industrial, teniendo especial importancia el de la automoción, oil and gas. Eh, también eh, energías renovables etcétera y yéndonos a la estructura de ingresos y costes eh, nada que subrayar en cuanto a los costes es muy similar a otros modelos de negocio y en cuanto a las fuentes de ingresos cabe destacar que hay dos posibles fuentes una modelo por suscripción eh, en el que el cliente paga un importe por cada hora de uso del software en de la solución y luego, ingresos derivados del mantenimiento, soporte eh, y los servicios profesionales, así como una posible formación que conlleva la implantación y el uso continuado de esta solución. Nos vamos nuevamente a pediros vuestra, vuestro feedback y presentamos la, la, los números que han sido analizados. Nerea, cuando quieras, por favor. Sí, ahora mismo. Bueno, vale, pues como ya sabéis, nos metemos de nuevo en menti.com, metemos el código 71500715 y esta vez recogeremos vuestra opinión sobre el quinto de los modelos, ya solamente queda este que hemos terminado y otro más, maximización de la vida útil de los equipos productivos. Vale, pasamos a comentar las valoraciones. Esta vez la escalabilidad es lo menos puntuado con un 2,5. Eh, a continuación el contexto local con un 2,9. Después tenemos la replicabilidad técnica con un 3,4 y lo más puntuado estarían con 3,6 ambos criterios, la rentabilidad y la propuesta de valor. La media que obtiene este modelo de negocio, este quinto modelo de negocio, es de un 3,2. Muchas gracias por participar y a continuación, Ander, por favor. Gracias, Nerea. Bueno, no veo preguntas. Si no tenemos preguntas, Jorge, ¿te parece que continuemos con el sexto y último modelo de negocio? Vale, ¿se me oye? ¿Se te oye? ¿Sí? Pero no se te ve. Vale. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Eh, vamos a ver el último modelo de negocio que vamos a compartir con, con la audiencia. Y nos trasladamos al sector de la energía, concretamente eh, al mundo de la gestión de, de inteligente de edificios. Eh, hemos podido observar en el análisis de múltiples modelos de negocio que existe una amplia proliferación de modelos de negocio en este entorno, ¿no? eh, cada cual eso sí con sus particularidades y elementos diferenciales. El modelo que vamos a ver a continuación se basa en una plataforma para la gestión técnica de edificios, la integración y administración de un conjunto de equipos convencionales, así como otros no está convencionales eh, o modernos, que son dispositivos de tipo IoT que se están incorporando en todo tipo de, de edificaciones para hacerlos precisamente inteligentes. En cuanto a la propuesta de valor, vamos a ver qué se solu qué soluciona, ¿no? eh, Soluciona lo que es, eh, ya lo hemos dicho, el propio título del modelo de negocio, esa gestión técnica en edificios tipo fábrica, viviendas, almacenes e inmuebles en general, ¿no? Eh, las fábricas, eh, viviendas y almacenes se enfrentan al reto de gestionar un amplio y diverso conjunto de elementos que son muy heterogéneos y que operan en los mismos, ¿no? con el fin de administrar su mantenimiento, optimizar y reducir los costes energéticos y los insumos que se van generando en este tipo de edificios, así como mejorar el rendimiento y eh, mejorar lo que es el ciclo de vida de las instalaciones en general, ¿no? este es el reto al que se enfrentan todo este tipo de edificios. Sin embargo, dicha gestión cuenta con serias dificultades o algunas dificultades. ¿no? En primer lugar, tenemos lo que es esa gestión técnica del propio edificio, eh, que en primer lugar pues, requiere la integración y administración de, como hemos anticipado, Diversidad de equipos muy diferenciados, ¿no? Pueden ser eh, BMS, es decir, Building Management System, eh, HVAC, se llaman Heating, Ventilation and Air Condi Condi Condi Conditioning, electrodomésticos, luz, así como otros elementos eh, menos convencionales eh, si se trata de edificios ya sensorizados, ¿no? La supervisión y mantenimiento de estos elementos, esto es otro de los grandes retos, de dificultades a los que se enfrentan estos edificios, eh, así como la de los insumos, es muy compleja, la verdad, de gestionar, sobre todo para un solo gestor de mantenimiento sin herramientas o sin las herramientas adecuadas, ya que eh, las aplicaciones que permiten gestionar de forma inteligente la energía no son precisamente sencillas, y requieren de formación, lo que hace que sea más difícil de incorporar. Además, como hemos visto en otros casos, cada fabricante eh, es, permitirme la expresión, de su padre y su madre, cada uno tiene su propia herramienta y, y tiene que estar, eh, digamos, utilizando herramientas diversas. El producto-servicio que proporciona este modelo de negocio es justamente una plataforma interoperable para esta gestión de edificios. Vamos a ver sus características. Eh, digamos, eh, ofrece, en primer lugar, una plataforma única que permite la gestión de los consumos, el control e integración de múltiples, diversos equipos eh, y que está diseñada también para la incorporación masiva de, de dispositivos no tan convencionales que, que son los de tipo IoT inteligentes. Es, por lo tanto, una solución muy escalable eh, única para no solo un edificio, sino la incorporación de varios, la gestión de varios, y de tal forma que simplifica la administración y automa eh, la, perdón, la automatización de los distintos activos heterogéneos, ¿no? integrando todo lo que es esa monitorización perdón, que es necesaria y toda la información y, eh, por ejemplo, de los consumos consumos perdón y todo lo que es esa centralización de estos datos y posibles alertas que se van generando. Puede utilizarse con una amplia variedad de equipos ¿no? eh, y conectarse a cualquier sistema de gestión existente, permitiendo combinar pues, lo que son los distintos eh, sistemas de gestión de edificios, ¿no? eh, existen diversas marcas, distintos proveedores eh, con los ya instalados, ¿no? Eh, para aquellos clientes que dispongan de más de una instalación, la solución también incluye una interfaz gráfica para poder eh, gestionar un conjunto diverso de, de inmuebles. ¿no? Sus elementos diferenciales de valor son que es adaptable esta solución a cualquier tamaño del edificio, centraliza el control... Permite la interoperabilidad con dispositivos IoT, es un sistema que se denomina no intrusivo, intrusivo perdón, de tipo plug and play eh, y es fácil de usar e interoperable con distintas cargas, ¿no? incluso aquellas que son desagregadas, lo que facilita eh, un análisis y comparación para alcanzar una eficiencia energética que al en final es lo que se, se, se anda buscando. Y de la propuesta de valor vamos a ver cuáles son las actividades que caben destacar dentro de este modelo de negocio. En primer lugar, eh, tener una capacidad mmm, de despliegue de la plataforma rápida eh, y como actividad proporcionar eh, un catálogo rico en conectores ya desarrollados. Como en el caso industrial, cuantos más conectores interfaces tengamos ya desarrolladas, más fácil será eh, o pues se permitirá este despliegue a cualquier entorno del cliente. Como siguiente actividad tenemos lo que es garantizar la compatibilidad con los últimos estándares de Smart Building ¿no? y todo lo que supone mantener y garantizar una escalabilidad y sostenibilidad de la solución. Y por último tenemos como actividad también clave el desarrollo de eh, interfaces intuitivas eh, y fluidas para que eh, no se requiera capacitación o la menos eh, posible. En cuanto a los clientes, bueno, pues, eh, desde luego, esta solución es potencialmente interesante para todos aquellos agentes económicos interesados en eh, maximizar o alcanzar una eficiencia energética, ¿no? que quieran integrar tecnologías de tipo IoT en los edificios y como, eh, digamos, eh, clientes, podemos tener eh, gobiernos, inversores, eh, operadoras y empresas privadas. ¿no? Tenemos la cartera de clientes que tenemos mm, como ejemplos eh, compañías inmobiliarias, eh, compañías privadas con varios edificios en propiedad, administraciones públicas y constructoras de edificios. ¿de acuerdo? En cuanto a ingresos y costes, bueno en cuanto a costes, eh, cabe destacar eh, el coste debido a un recurrente en el diseño del desarrollo y mantenimiento y todo lo que es la actualización del producto en cuanto a esos nuevos conectores que mencionábamos y los interfaces. ¿no? Esto es un coste que va a agregar bastante eh, labor. ¿no? Cobra gran importancia porque eh, se debería estar, como ya he ido anticipando, cada vez más... Fabricante pueden aparecer nuevos en el mercado, así como distintos nuevos equipos. ¿no? Por lo demás, no, no son costes muy similares a otros modelos de negocio. Y en cuanto a las fuentes de ingreso, eh, el modelo objeto de estudio, bueno, pues tiene eh, ingresos eh, tras, eh, bueno, pues lo que es la oferta de su, la propia plataforma de interoperabilidad, que lo termina de interoperable así como eh, proporcionar ese dashboard, ¿no? que en definitiva es eh, la venta de, ese, de esa aplicación que permite la visualización, el control y la automatización de todo lo que es la gestión de, de, de, de los edifici del edificio o de los edificios. Además, la empresa, el modelo de negocio, debe eh, ofrecer servicios a un precio fijo. Es decir, puede ser esto una opción o puede ser por días, o incluso por horas, ¿vale? Bajo demos, eh, ofertas concretas, o incluso edificios que estén, digamos, eh, eh, haciendo un, un evento concreto, ¿no? eh, de, eh, Cuestión, por ejemplo, de recintos feriales, ¿no? El cliente tendrá que pagar en este caso una cuota, <coughs> perdonar, <coughs> por el uso de la plataforma por el tiempo determinado. Y bueno, por no extendernos más, porque se nos agota el tiempo. Eh, pasamos nuevamente a, a, a ver qué opináis respecto a este modelo de negocio. Cuando quieras, María. Sí, ahora mismo ponemos la actividad. Vale, vamos a realizar por última vez la actividad del Mentimeter. Entramos en menti.com e introducimos el código 25888595. Vamos a puntuar el último de estos seis modelos de negocio sobre la gestión eficiente de los edificios. Ya van llegando las primeras aportaciones. Vale, vamos a pasar a comentar las puntuaciones. Eh, tenemos el contexto local y la propuesta de valor puntuada con un 3 sobre 4. Después le sigue la escalabilidad con un 3 con 1 sobre 4 también. Eh, la rentabilidad un 3 con 3. Y lo más puntuado, la replicabilidad técnica. Eh, la media de puntuación que ha recibido este sexto módulo de negocio es de un 3,2. Muchas gracias a todos por haber participado en todas estas dinámicas del Mentimeter y a continuación, Ander. Gracias, Nerea. Jorge, puedes encender la cámara. Sí, Jorge, nada. Ah, sí, solo, quería... Sí, ahí solo estoy. quería agradecerte, Jorge, el tiempo de acuerdo y tu dedicación a, a explicarnos en detalle estos modelos de negocio. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Muchas gracias también a todos los asistentes, a todos los que habéis participado y espero realmente que, bueno, pues a través de estos distintos modelos de negocio, pues pueda generar cierta inspiración, pueda servir de, de caso práctico, de ideas para generar nuevos modelos de negocio y ayudar a lo que es el emprendimiento en, en la región de Andalucía. Así que Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas. Un placer. Si puedes dejar de compartir, vamos a empezar a cerrar ¿no? esta, esta jornada. Nos da las gracias también a José Luis, que ha estado participando de manera muy activa durante eh, todas, eh, la presentación de todos los modelos de negocio. Muchísimas gracias a todos eh, por vuestra participación en el día de hoy. Esperamos que os haya resultado de utilidad. Eh, bueno, pues todo lo que hemos sido... Contando y, y nada, es el momento de ir cerrando, ir cerrando estas tres jornadas que dimos en su momento, el título de Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Vamos a ir cerrando este ciclo, primero, bueno, pues Nerea ha compartido con todos nosotros eh, una, una encuesta para, bueno, pues para aquellos que podáis, nos podáis dar vuestra opinión sobre esta encuesta, porque vendrán futuras sesiones también. Y nos gusta bueno, conocer la opinión ¿no? de los que estáis participando, ya sea de manera presencial, como fue hace tres semanas aquí en Sevilla, o de manera, eh, bueno, pues ya virtual, como hemos hecho el jueves pasado y este jueves eh, a través de Zoom. Os informamos y os recordamos que tenéis toda la información en Andalucía Conectada, en la web aesdigital.es, Ahí tendréis eh, los estados del arte de las dos tecnologías, IoT y Big Data, una foto de las capacidades andaluzas en estas tecnologías y el detalle de cada uno de los modelos de negocio. Cada uno de estos modelos de negocio tienen una videopíldora, igual que Jorge lo ha explicado, en cinco minutos se explica cada uno de estos modelos de negocio para aquellos que puedan estar interesados. Además, en Andalucía Conectada eh, existe mucha más información y recursos para las pymes tecnológicas y para las que quieren despegar en su desarrollo tecnológico. Con especial relevancia podemos comentar el campus corporativo para el sector TIC y una gran cantidad de recursos formativos. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones mucho más amplio que buscan el impulso de la competitividad en nuestro tejido empresarial aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Actuaciones como, por nombrar algunas, ya puestas en marcha, Best Digital, que realiza un reconocimiento a las mejores iniciativas empresariales a la digitalización, Data Factory para el impulso de la utilización del Big Data en la industria andaluza o la puesta en marcha de una ayuda en especie para la digitalización de la pymes andaluza. También el fomento de la participación de la mujer en el sector TIC a través de Woman Digital y por supuesto el fomento del emprendimiento a través de centros de apoyo y desarrollo. Sin más, agradeceros una vez más a todos y a todas vuestra participación, vuestro tiempo. Esperamos que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias. Hasta la próxima.